tardes. Aquí estamos en México, enlazadas con, desde el corazón y a través de la tecnología al centro de Brahma Kumaris en Costa Rica. Nuestra invitada de hoy es Marianne Lizana, de profesión psicóloga, con una amplia experiencia en Grupos vulnerables, casos especiales, y por esto es que me atreví a invitarla, ya que quiero exponerle algunos casos y ver qué nos recomienda para que el público pueda manejar sus emociones en unos momentos tales como la pandemia los está proponiendo. Eh, esto... Fue algo que sucedió a nivel mundial, algo repentino. Y, eh, querida María, el primer caso que quiero comentarte es... Um, hay personas enfermas en casa, a las cuales eh, el, la salud en el gobierno no se da basto para atender. Y entonces hay personas que fallecen dentro del hogar. Y si antes era difícil encontrar a alguien que nos diera el certificado de defunción, con el COVID-19 se hace más difícil aún. Entonces, por un lado, el duelo de no poder atender a tu enfermo, como ha sido, por el otro, de no poder darle un funeral como se acostumbra con la familia y el apoyo, etcétera. Entonces, se generan diferentes emociones, una de ellas la impotencia. ¿Qué nos recomendarías tú? Bueno, en este caso que estás comentando, eh, lo, cuando uno te escucha y se imagina la situación eh, de la familia y, y el hecho de no poder despedirse de alguien que ya partió de una forma como normal, entre comillas, eh, le genera un más estrés a la familia, ¿no? Lo que pasa es que eso es normal y es normal en ese instante sentir tristeza, es normal que en ese momento eh, sentamos que no tenemos control de nuestras emociones. Y incluso hay personas que, porque más bien no quieren sentirse tan mal, pero en vez de manejarlo, lo que hacen es tratar de evadir lo que están sintiendo. Es peor porque... Eh, no es que no lo siento, está dentro de mí, en mi corazón, y lo que quiero es no verlo. Y eso más bien lo que hace es que más bien va, va creciendo, eh, creciendo mi malestar emocional hasta que va a explotar de otra manera. Ya sea eh, físicamente voy a estar en una crisis aún más fuerte, eh, Ya eh, físicamente puede ser... Eh, algún tipo de enfermedad, eh, alguna gente le ha dado presión alta muy grave, otras eh, signos, o voy a entrar posteriormente en una crisis emocional más severa todavía. Por eso el hecho de a nosotros, nuestro mundo emocional eh, es, es una de las cosas que la pandemia nos ha enseñado, es que es lo principal en este momento. Si bien tenemos una serie de, de formas de prevenir el, la infección y, y de mantener nuestro sistema inmune a nivel físico más alto, etc. Lo que hemos visto es que lo que más está impactando la pandemia es la salud mental del planeta. Es decir, que estamos en un nivel de angustia, de ansiedad, eso nos genera después mayor irritación, después depresiones, incluso niños pequeños ahora o, o jóvenes que están eh, en momentos muy críticos, sintiéndose muy mal, precisamente porque no, la pandemia lo que hizo fue echar una última gota a un vaso que ya venía cargándose de un planeta que no vivíamos felices, que no cuidamos de nuestro mundo interno, y efectivamente ya nosotros estando debilitados emocionalmente, nos llega una situación de este, este tipo como la que estabas mencionando, eso nos desborda. Sin embargo, para cualquier crisis, el desbordamiento, el tocar fondo, es un momento, si bien muy incómodo, muy duro y a veces de mucho dolor, también es una oportunidad porque es en el momento del tocar fondo donde yo puedo dar los pasitos y tal vez pasitos de bebé, pero los puedo dar para empezar a sentirme mejor. Sin embargo, hay algo que uno le sucede cuando ha vivido cosas, por ejemplo, si en tu infancia o de adulto también o adulta, uno vivió situaciones de maltrato, eh, ya sea en su familia o ya sea en el colegio, en la escuela, en, en el entorno en el que crecí. Y luego posteriormente tal vez tuve una relación así además con la pareja. Lo que sucede es que hay algo que se adquiere que se le llama desesperanza aprendida. Así le han puesto el nombre. Es decir, hay, uno aprende que por más que yo haga eh, por don, como para salir adelante, que yo intente que la otra persona cambie, que yo eh, intente estar mejor, las cosas no cambian y entonces yo aprendo internamente que no, no vale la pena hacer nada porque de todas maneras la situación sigue igual, ¿ya? Esto es lo que se encuentra detrás de muchas situaciones de depresión o situaciones emocionales de crisis. Pero vean que es lo mismo como le pasa a esta historia del elefante que de pequeñito, eh, la forma de doma, domarlo es que lo amarran a una pequeña estaca. Que en ese momento el, el elefantito, pues, hace esfuerzos para, para salir de ahí, para, para poder, eh, no sé, correr y no puede porque sigue amarrado a la estaca. Entonces aprende después de varios tiempos, de varios meses incluso años, que no puede, por más esfuerzo que haga, no puede salir de esa estaca. Y ese aprendizaje queda tan profundo en el subconsciente que después crece, se hace un elefante enorme eh, con todo su poder, que fácilmente haría un jalonazo y se sale de la estaca y podría correr, pero el elefante no lo hace. Es lo mismo nos pasa a los seres humanos. Cuando nosotros hemos hecho muchos esfuerzos por mucho tiempo para estar mejor y no lo hemos logrado, aprendemos entonces que no lo vamos a lograr. Sin darnos cuenta que en realidad todas esas situaciones lo que hacen es fortalecernos. Y puede ser que en este momento ustedes me digan, pero Marían, ¿cómo esto me está fortaleciendo? Si me siento pésimo, me siento débil, no me siento capaz. Claro, porque estamos justo cuando nos pasó el tsunami encima, ¿verdad? Emocionalmente nos sentimos tal vez confundidos, tal vez abrumados. Sin embargo, después de esto que estoy yo viviendo, vean, me hago a prueba de balas ya después no es cualquier cosa la que me va a botar a mí emocionalmente. Yo me hago cada vez más fuerte. Sin embargo, eso lo tengo que reconocer. En la medida en que más duras son las situaciones que enfrento, más fortaleza desarrolla el ser humano. Y, y claro, esto para que, para que sea así, tengo que darme cuenta que el yo, que yo, el ser no soy un ser vulnerable y ahí quería decirles una cosa por ejemplo en estos momentos eh, muchos estamos experimentando a veces ansiedad solo el hecho de salir a la calle y tener que ir al supermercado en algunas ocasiones genera mucho estrés pero porque tanto riesgo etcétera entonces qué pasa que las personas lo que hacemos es, ay no, yo necesito unas pastillitas o necesito eh, un, no sé, un traguito, ¿verdad? Algo externo que me quite a mí ese estrés o esa ansiedad que estoy sintiendo. Ahora, resulta que cuando yo hago eso repetidas veces y, y por ejemplo, Siempre tomo la pastillita para sentirme mejor y relajada. Lo que le estoy enseñando al yo de forma inconsciente es que él no puede solo. Que él necesita algo externo para sentirse mejor. Y lo que sea algo externo. En este caso que les dije, es una pastilla. En otro caso puede ser un ser humano. Es decir, cada uno de nosotros tiene sus soportes que cree que uno necesita para estar mejor, ¿sí? Ahora, resulta que nosotros todos tenemos la capacidad de afrontar las situaciones. Nosotros podríamos, por ejemplo, manejar el estrés diferente. Solo necesito aprender cómo relajar mi cuerpo cuando está tenso, cómo volver a respirar bien para manejar la hiperventilación, ¿Cómo meditar para lograr que mis pensamientos otra vez estén en calma, mi mente tranquila? Pero en lugar de yo aprender, lo que hago es tomarme la pastilla. ¿Ven? Entonces, de la misma manera, estas situaciones como críticas, como el hecho de que alguien en mi familia se haya muerto en casa, que no le puedo hacer pues, el rito tradicional, para despedir a esa alma que partió, es cierto, no lo puedo hacer ahora, eh, las situaciones son diferentes, pero me puede enseñar a cómo es eh, eh, que puedo ir manejando la tristeza, aceptando que está bien estar triste, aceptando que hay diferentes estrategias para ir cada vez sintiéndome mejor y que si yo no estoy muerta, no me morí yo y estoy todavía en este cuerpo, es por algún motivo. Entonces tengo que salir adelante. Yo necesito continuar y voy a continuar hasta que ya, sí, me llegue el momento a mí también. Entonces, eh, de esta manera uno va como cambiando y cada vez fortaleciéndose emocional y espiritualmente. Muchas gracias. Entonces, aquí has dicho algo muy importante, que es la palabra aceptación. Y la aceptación eh, tiene que ver con algo manejable, internamente, eh, con un cambio de perspectiva, porque también en nuestras culturas hay una tendencia a la victimización y a sentir que alguien me tiene que comprender o dar la razón porque estoy sufriendo. Y como dices, es muy válido que a uno le duela la pérdida de alguien, pero... El siguiente paso es, yo tengo que continuar mi vida, como bien lo dijiste. Alguien se fue, pero yo sigo aquí para poder resolver, para tener la capacidad de ser y de dar, para otorgar y comprender a otros, porque también hemos visto que hay personas que por ejemplo se han enfermado de cáncer y han tenido una actitud muy optimista y positiva y han visto su enfermedad como una oportunidad para dar lo mejor no importa la circunstancia en la que el cuerpo se encuentre el alma, el ser es lo que le da la posibilidad de de expresarse, de ser, de dar, de otorgar, de ayudar, ¿qué nos podrías entonces decir? ¿Qué gama de posibilidades se abre frente a circunstancias como las que te eh, comentaba? O incluso habiendo no perdido a alguien, no podemos ir a celebrar un cumpleaños como antes, no podemos reunirnos con lo hacíamos, ni siquiera sacar a nuestra familia, a, a los niños, a los jóvenes, a que puedan tener esparcimiento. Y son pequeños o grandes duelos depende de la perspectiva. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Gracias. Eh, son pequeños duelos, como decías, y pequeñas pérdidas. Eh, no obstante, eh, ...también tenemos grandes ganancias. Eh, yo primero quisiera preguntarles, por ejemplo, ¿cuál ha sido el cambio más fácil? El que les ha costado menos eh, en estos días. El que ustedes han dicho, Ay, la verdad es que este cambio más bien me gusta. Por ejemplo, aquí... Eh, uno de los cambios es que muchos ahora trabajamos de la casa y si bien hay que hacer algunos ajustes, etcétera, nos ahorramos mucho del tráfico en la calle, ¿no? Entonces, bueno, ese puede ser, depende, porque tengo otros amigos que tienen que trabajar en el, en el carro, en el auto, en el coche, como le dicen ustedes, porque, porque hay mucho, mucho ruido en su casa. Pero definitivamente hay algunos de los cambios actuales que para ustedes ha sido más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué se me hace muy fácil algunos cambios? ¿Y cuáles han sido los cambios más difíciles? Los que más me ha costado adaptarme. Los que cuando lo pienso, solo el hecho de pensarlo, ya no me siento bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la resistencia que hay ahí? ¿Qué es lo que produce en mí? Y usualmente lo que, lo que si uno se observa a sí mismo, eh, hay algo en lo que me está quitando un sentido de seguridad y puede ser un, una seguridad. Física, digamos, el, el tema de, de la comida, de lo básico, ¿verdad? O una seguridad financiera, o una seguridad en el vínculo, en las relaciones humanas con los demás, o tal vez una seguridad en mi sentido de propósito. Es decir, que hay alguna necesidad personal insatisfecha. Y es cuando eso sucede que hay mayor rechazo al cambio. Es diferente si el cambio fuera que me, que me ofrecen un trabajo que siempre he buscado a, a decir, no, ya no vas a tener trabajo. Lo que produce es angustia, precisamente porque ya no hay seguridad. ¿Cierto? Entonces, esta, el tema de la seguridad emocional es el primer paso para yo considerar que algo es bueno. Y cuando afuera, en mi entorno, nada ya ahora puede ser unas, un, un soporte de seguridad, lo tengo que encontrar dentro de mí. En un lugar, en mi ser, donde hay protección. En un espacio que no es tocado por nada de lo que pasa. Ese espacio interior es un lugar sagrado al que le podemos llamar conciencia, le podemos llamar alma o ser vivo, que independientemente de lo que pasa alrededor, ese ser continúa viviendo e incluso si tiene que dejar este traje, que es el soporte de, del cuerpo, lo puede hacer y sigue viva, porque el alma es, un, es una entidad que es energía eterna, que siempre existe. Entonces, para mí el hecho de regresar a experiencias de protección, de seguridad y que mucho de eso también me lo da, el poder darme una pausa y dejar de escuchar tanta información de afuera. O sea, hacer una pausa para reconectar realmente con mi ser. Cuando logro eso, eso se llama autocuidado. O sea, cuando yo logro cuidarme, yo voy a poder entonces también ver oportunidades y además apoyar en mi familia. Ustedes saben que uno siempre piensa que para ser generosa o generoso, ser una persona de gran corazón, uno tiene que cuidar a todos, dar mucho. Y al propio ser, usualmente uno lo deja de último. Uno no, no se observa, con costos de uno cómo se siente durante el día. Este, en este caso, si ustedes hacen eso, si uno hace eso, si uno prioriza los demás antes que el ser, lo que sucede es que hay desequilibrio. Y cuando hay desequilibrio me puedo caer. Es decir, si no hay un espacio de reconexión con ese, con ese interior protegido, lo que pase afuera, me va a afectar mucho más. Entonces, si, si la gente en mi familia se da cuenta, observa que yo estoy cuidándome, que gracias a eso estoy tomando pausas para estar tranquila, para mayor calma, ellos van a aprender eso de mí también, sin necesidad que yo lo hable, con solo que lo observen. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo ahorita, por ejemplo, hice una encuesta eh, con personal de una organización mundial aquí en Costa Rica. Era una encuesta de susceptibilidad al estrés, donde se veía pues, qué hacíamos para nuestro bienestar físico, nuestra salud, nuestro, diferentes áreas, bienestar eh, emocional, relaciones, etc. Y vieran que lo que salió era que a nivel de la autorrealización de los espacios de tranquilidad y descanso, son los que estaban fatal. Ahí salió en rojo total. Porque no hay hábitos, por ejemplo, de meditar. No hay hábito de hacer un momento de paz. Y vean, para que los niveles de estrés y los niveles de angustia no se disparen a formas que ya no los puedo controlar, yo necesito meditar. Y meditar es realmente experimentar ese espacio tranquilo en mi interior. Reconectar con ello. E incluso si yo creo en el ser supremo en, o en el ser más puro del universo, en la fuente de amor inagotable y me conecto con eso, también eso me da seguridad. Pero lo que salió en la encuesta es que eso es lo que casi nadie hace. Entonces, como no dedicamos tiempo para meditar, buscamos el traguito, buscamos eh, la pastillita, ¿verdad? Y me vuelvo a sentir mal. Entonces, eh, son prácticas que tengo que hacer de forma consistente. Porque no es cierto con que una vez usted se siente a meditar una vez en una semana por cinco minutos que usted se va a calmar, ¿verdad? <ríe> o sea, tenemos que hacerlo todos los días, ojalá al menos dos veces al día y recuperar el espacio seguro interior. Y quiero que eso les quede como, como grabado, porque eso es, el, es como el 50% para que yo pueda continuar a retomar mi perspectiva optimista, mi perspectiva eh, positiva de la realidad. Sí, eh, María, escuchándote, eh, uno se inspira a cambiar de perspectiva y entonces sí están pasando cosas como las que te comento, pero también tenemos que ser muy honestos y nosotros sabemos que en algún momento tendremos que partir. No sabemos si por este virus o por otra causa, pero siempre se ha manejado con que uno tiene su fecha designada. Y yo pienso que aquí eh, la vida nos está enseñando Claro, no es la mejor manera o la que hubiéramos querido para aprender, pero creo que es una lección de sabiduría para prepararnos y que cuando alguien parta no hagamos de una semilla una montaña. Y no es que no duela o no es que no importe el que se haya ido, no me refiero a eso. A lo que me refiero es que muchas veces se nos olvida el legado espiritual, moral, la enseñanza que la persona nos dejó y nos olvidamos de las virtudes que nos fueron enseñando a través de sus actos. Y muchas veces en vez de recordar eso, nos atrapamos en la idea de sufrir, en vez de la idea en la idea o la, la experiencia de expandir esas virtudes y de hablar historias con los que se quedan, historias de virtudes, de valores, que aquellos con los que convivimos y se fueron nos, nos hicieron vivir. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Es, lo que estás diciendo es interesante porque en, en Occidente, nosotros, eh, bueno, no sé si es el caso de México, porque tiene una perspectiva de, de los muertos un poco diferente, ¿no? Y uh -huh. lo aprendí con esta película que se llama Coco. Pero usualmente eh, lo asociamos con lo negro, lo oscuro, bueno, ustedes veo que a veces le ponen colores y todo, ¿no? Pero eh, es cierto, lo asociamos con, eh, con el derecho, el permiso a mantener mucha tristeza. Y es cierto, eh, yo tengo derecho también a vivir un proceso así y, y sentirlo. Y de verdad que si necesito llorar y lo que sea, Está bien, no hay problema. Pero por otro lado, como decías, eh, qué lindo que pude compartir con esa alma el tiempo que estuvo aquí y enfocarme en el ser vivo, en el alma, no en el cuerpo que ya pues dejamos en el cementerio, donde sea que lo hayamos dejado, porque lo que está vivo eh, no es el cuerpo. Verá, por ejemplo, si aquí está Cash y Akash... Eh, se ve ahí toda tranquilita. Digamos que estuviera la par mía. Y yo le doy un martillazo al dedo de la mano a Cash. ¿Quién siente el dolor? Ay. <ríe> <ríe> el dolor, ¿quién lo siente? El alma a través del cuerpo. <ríe> Usualmente uno diría que es el cuerpo el que siente el dolor, ¿verdad? Y uno dice que, claro, porque le dolió el dedo. Pero ¿quién está percibiendo a través del cuerpo? Por ejemplo, si ya no hay alma en el cuerpo, no está ese ser consciente, y uno al cuerpo le da un martillazo, ¿sentiría algo? No. Porque quien percibe la realidad es el ser, que es metafísico, que es el alma, que es el ser que trasciende... Y que sigue vivo a pesar de que ya dejó un cuerpo. Ese ser trasciende. Y por eso cuando uno entiende el alma y le toca despedirla, por supuesto que, por ejemplo, en esos momentos yo siento mucha necesidad de silencio. Y de estar conmigo misma, de conectar, recordar a esa alma con mucho amor. No, en ese momento no necesito fiesta ni nada, ¿verdad? este un momento de silencio. Pero después... Sintiendo que esa alma sigue un viaje, que es un ser especial y que tuve la oportunidad de conocer, como que el dolor disminuye mucho más rápido el, el, el poder dejarla ir y soltar. ¿Y eso qué hace? Siento que ahí, además de la clave de sentir la parte espiritual, es sentir que yo no le voy a dar a nada ni a nadie el poder poder de hacerme sufrir, y eso es otro de los aspectos de cuidarme. Yo tengo el poder de escoger siempre, y aún en esa circunstancia, yo puedo ser fuerte en el sentido de retomar mi capacidad de decidir qué siento y qué pienso. Y no le voy a dar más poder a la situación. Efectivamente, es algo que uno no desea, sin embargo, si sucede, yo voy a manejarlo diferente. Y eso para mí también tiene que ver con cualquier cosa, no solo con el hecho de que alguien haya partido. También ahora, con esta situación de la pandemia, yo no le voy a dar tanta energía a esto, que me, me influya en tal manera que yo no pueda desarrollarme en mi pleno potencial, yo voy a retomar la capacidad de ser lo que soy y ser feliz. Y en esta, tal vez, esta palabra, ser feliz, eh, suena en algunos casos como muy lejana, pero ustedes saben que el ser humano necesita la felicidad y más en Latinoamérica, necesitamos la felicidad. Es como nuestra naturaleza, sin felicidad no hay propósito en la vida, es como que perdió el sentido, porque entonces solo vivo por obligación, cuando en realidad yo necesito alimentar esas, esa motivación, que yo me despierte con ganas de vivir. Pero entonces esa felicidad es una motivación que viene del alma, ya no necesariamente, como decía Sakash, de ir y, y salir, que antes ese era nuestro motivo de felicidad. Aquí una de las mayores renuncias de todo Costa Rica es que no podemos ir a la playa y no podemos ir a los parques nacionales. No se imaginan lo que eso ha significado para nosotros. Pero sin embargo, nos ha enseñado formas distintas de estar feliz y que a veces... Al igual que uno necesita ser mucho más sencillo y económico eh, y no gastar tanto, porque ahora ni siquiera usamos tanto ropa y zapatos para salir, ¿no? De la misma manera la, la felicidad no es tan difícil. Y, y el sentir, por ejemplo, que el día de hoy es un regalo y que este regalo eh, yo lo quiero vivir lo mejor que puedo, porque no va a venir otro día igual que hoy. Hoy es hoy. Y ubicarme en, en apreciar y tener gratitud por el momento en el que estoy. Y estoy en el lugar correcto, con las personas correctas en el momento correcto. Porque donde sea que estoy, es el lugar donde puedo desarrollarme mejor. Entonces, con este tipo de actitudes, efectivamente uno poco a poco va quitando ese hábito de estar triste, porque ustedes saben que, que está bien, hay veces el sufrimiento es reactivo, es decir, es reacción de una situación externa y eso es normal, pero hay que cuidar porque la línea entre eso y que yo ya no sepa ser feliz, que ahora me despierto sufriendo y sigo sufriendo durante el día, eso significa que ya se convirtió en un patrón de pensamientos, y yo les voy a contar algo muy gracioso. Eh, una vez, otra vez invitándolos a ir a la playa, pero una vez yendo de camino al Caribe, a un lugar que Akash conoce. Eh, en el camino yo vi un, como una entrada, un condominio sumamente lindo. Y él, en la entrada decía Jardín de Paz. Entonces, con la persona que iba, yo le dije, mira, detengámonos porque qué bonito comprar aquí un terrenito. Y qué rico que cuando uno quiera venir aquí a como, como distanciarse, estar en un jardín de paz, y adivinen qué era, vieran el impacto cuando me bajé del carro y saben qué era, un cementerio. cementerio. qué el impacto fue, fue, en ese momento todavía me acuerdo, ¿por qué? Porque me di cuenta que nosotros asociamos paz solo con morir. Entonces, ¿con qué asociamos la vida? El hecho de estar vivo. Si yo no puedo estar en este momento que estoy, en un buen estado interior, ¿cómo me voy a estar? Como si la vida fuera una obligación en vez de ser como esto, que es el mejor regalo que puedo haber recibido. Entonces eso, por eso le digo que mi impacto me hizo pensar para mí qué es vivir. Y si, y si yo no lo pregunto para mi ser qué es vivir, y si no veo que ahí tal vez me estoy identificando demasiado con cosas que me hacen mal, yo no lo voy a cambiar. Por eso es bueno darse cuenta, si yo ya estoy yéndome mucho, mucho por la, el catastrofismo, que todo es terrible, que todo está mal, significa que hay algo no solamente afuera, pero hay algo en mi interior que yo podría cambiar. Y puedo cambiar poquito a poquito. Porque vean, cuando uno empieza a salir de una depresión o a salir de una crisis de ansiedad, tiene que ir pasito, pasito de bebé. ¿Verdad? Poco a poco. ¿Por qué? Porque es como cuando uno recién empieza a correr, no vas a correr la maratón, ¿verdad? <ríe> Necesitas primero ir entrenando. Entonces, eh, todos los días un poquito más, ¿verdad? Un poquito mejor, un poquito mejor y así cada vez voy a llegar hasta el nivel en que me voy a volver a sentir motivada de vivir. Gracias, Mariana. Aquí tocaste otra vez otra palabra clave, que es la actitud. Y algo que siempre eh, he meditado y he practicado, sobre todo desde hace ocho años, cuando em empecé a vivir una situación de cuidar a una persona, que se podía ir al día siguiente. Empecé a valorar mi presente y a vivir totalmente en él. Y algo que siempre he tenido en mi vida y que reforcé a partir de esa situación es un por ciento. A la persona con la que estoy, al trabajo en el que he estado, en la situación en la que yo me desenvuelva, yo voy a dar mi 120% y eso hace que en estos momentos de mi vida yo me sienta tranquila por haber hecho todo lo que pude hacer cuando pude salir, visitar, eh, viajar, servir. Entonces creo que esta pandemia es, trae muchos significados y muchos mensajes para nosotros y creo que uno de ellos es ese vivir el presente y vivir dando lo mejor de sí todo el tiempo hay gente que está atrapada en el pasado qué nos podrías decir acerca de esto para superarlo ok eh escuchándote <ríe> me surgieron varios o sea un par de cosas ¿cómo puedo yo sentir así como dices de estar bien aquí ahora eh, incluso en esta circunstancia actual estaba pensando que imagínense que cada uno de nosotros está eh, es parte de un gran jardín en este jardín hay, digamos, diferentes funciones para que una plantita eh, crezca y se desarrolle, no solo requiere la persona que siembra la semilla, sino también requiere el terreno, requiere el agua, requiere el sol. Entonces, yo no soy todo. Yo no soy semilla, yo no soy terreno, yo no soy sol, no soy agua. Yo solamente hago lo que a mí me toca. Si, por ejemplo, a mí me toca, en este caso, ser terreno, ser el lugar que posibilita crecimiento, es perfecto. Cuando yo entiendo que ese es mi papel, yo sé qué es lo que tengo que hacer. La tierra no se está moviendo por todas partes, pero se alimenta, se fertiliza de tal manera que puede hacer que cosas surjan desde ahí. Hay otros que son viento y necesitan andar de un lado para otro, ¿no? Y esa es su, su naturaleza. Y ellos son importantes, ellos no pueden ser tierra, no pueden ser sol. ¿Por qué les digo esto? Porque cada uno de nosotros, en la medida que entiende cuál es su papel, y no todos nosotros vamos a tener lo mismo. En el momento en que yo acepto mi papel, que es muy profundo, es, es muy en conexión con quién soy yo. No es tanto el rol, no, por ejemplo, mi papel es mucho más que ser mamá o papá, ¿no? Eso es un rol temporal, pero por ejemplo, incluso en el, en el hecho de ser mamá o papá, yo solo tengo un, un rol, papel temporal de ayudar poco a poco a ese otro hijo o hija a volar, yo me tengo que aprender también a ir retirando de ese, de ese rol poco a poco para que la otra persona sea más independiente, más fuerte. De la misma manera, para poder salir irme retirando, tengo que entender cuál es mi verdadero papel. Y de repente, si soy sol, brillar. Si soy calor, ¿verdad? Dar calor. Si soy tierra, estar ahí tranquila. Es decir, ver mis cualidades, porque yo puedo estar en el presente y disfrutarlo cuando yo sea lo que yo soy de verdad. Si yo estoy comparándome, si estoy viendo lo que otros hacen y que yo no hago y que tal vez quisiera hacer, ahí me pierdo. Y, y ahí yo no puedo estar bien nunca, porque yo no estoy siendo quien realmente soy. Y lo que yo soy es necesario en el universo. Yo soy un ser único, un ser extremadamente especial. Soy indispensable en esta entretejido universal. Entonces, ¿quién soy yo? Eso es un aspecto muy importante, que si yo estoy atrapada en lo que sea del pasado que independientemente lo que ya pasó, yo no lo puedo cambiar, pasó como tenía que pasar, pero ya pasó. Si yo sigo con tanta energía hacia allá, no puedo realmente en este momento tener autorrealización. Y para qué estar vivo es precisamente para aprender cada vez más con más profundidad quién soy yo. ¿Cuál es ese papel que está en mí, en ese destino que es extremadamente elevado? Entonces, en la medida en que yo más lo siento, yo voy a sentirme cómodo o cómoda donde estoy aquí y ahora. Ahora, si ustedes me dicen, no, Marian, yo intento, pero vieras qué insatisfacción siento. Nunca me siento satisfecho o satisfecha con lo que vivo. Ok, esa insatisfacción es una alerta que me está dando la vida, de que hay algo que tengo que cambiar en mí. Porque hay alguna falta interna, no necesariamente externa, pero hay una falta interna de amor propio, de paz, de paciencia, mucha paciencia, tal vez de humildad, tal vez de conocimiento, y entonces, ¿por qué es que yo tengo que volver hacia adentro de mí? Porque resulta que si yo siempre quiero cambiar las cosas afuera para yo sentir contentamiento y sentir bienestar, significa que yo creo que cuando afuera esté así, y tengo muchas expectativas de que las cosas sean como yo quiero, Fácilmente no se cumplen. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero cuando uno tiene muchas expectativas, no se cumplen, ¿cómo se siente uno? Uno no se siente bien. ¿Qué pasaría si yo dejara de tener expectativas y en realidad tuviera esperanza? Esperanza significa generar buenos deseos y buenos sentimientos. Entonces yo tengo así la esperanza en la humanidad, eh, en el entorno, pero yo voy a hacer el esfuerzo consciente de estar satisfecha y de crecer dentro de mí para estar bien. Cuando yo retome eso, me voy a empoderar. Y eso es uno de las pasos para dejar de sentirme impotente. Sí, aquí nuevamente, ese poder de transformar con base a cambiar la forma en la que se nos ha dicho incluso cómo debemos ver las cosas. Entonces, eh, esto parece una oportunidad para ir al interior y descubrir que así como tanto en México como en Costa Rica tenemos paisajes y lugares bellísimos, dentro de nosotros también podemos encontrar un remanso de paz. Un lugar donde nos sintamos frescos o protegidos, pero tenemos que darle esa nutrición, incluso ese, ese tiempo para crearlo. ¿Y qué nos podrías decir acerca de cómo generar un espacio interno al que podamos acudir y podamos disfrutar cada vez más? Porque lo de afuera cada vez va a ser más caótico y más vulnerable. Les voy a decir una forma muy fácil. Está bien. Eso es facilísimo. Quisiera que ustedes piensen en alguna imagen o sonido que les dé mucha tranquilidad. Algo que les genere mucha, mucha tranquilidad. Ahora imaginen que eso está dentro de ustedes, en un espacio libre de toda perturbación. Un espacio interior que está claro, que está limpio, que está lleno de mucha luz. Ese espacio interior es un espacio de mucha paz donde puedo ser libre, donde puedo ser lo que soy y sentirme cómoda o cómodo. Y ahí, en ese espacio tranquilo, puedo respirar con más profundidad, puedo limpiar mi ser de todas las emociones que recogí en el día, puedo liberar la mente de todos los ruidos y dejarla más en paz. Y en ese espacio puedo sentir de forma natural mi derecho espiritual a conectarme o a recibir de mi Ser Supremo, el Padre Supremo. Yo tengo tantos derechos espirituales y uno de los derechos es tomar de Dios esa fuerza profunda de paz que me ayuda a poner punto final a cualquier preocupación que me ayuda a deshacer cualquier nudo emocional ese derecho espiritual a conectarme con Dios me ayuda a a sentir más valentía y que yo sí soy capaz, que yo puedo afrontar lo que estoy viviendo y salir adelante. Ese derecho espiritual nunca lo pierdo porque la conexión que tengo con el Padre Supremo el alma suprema es personal y eterna. Es mi relación con Dios. Así puedo volver a esta conexión, volver a sentir este amor y esta paz cuando sea que yo quiera. Gracias, Mariana. No hay nada como una forma práctica, sencilla, el único que puedo percatar como con palabras sencillas y profundas al mismo tiempo, nos pudiste llevar a la creación de ese espacio. Y aquí, antes de cerrar, me quedo con estas dos palabras generosas para reflexionar. Por una parte es el respeto al derecho de vivir un duelo como cada quien. Hacer y el autorrespeto de vivir cada día como un regalo, como la gran oportunidad para trascender, para dar, otorgar, acompañar, cooperar, brindar incluso todo lo que soy si no puedo ya a través de la presencia sí a través de pensamientos sentimientos mensajes llamadas hay muchas formas de hacernos sentir presentes nuevamente gracias